Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo van esas plantitas? Seguro que vienen caminadas, inmersas en plena floración y viendo cómo día a día van ganando volumen sus hermosos cogollos. Mientras, no podemos más que esperar a que alcancen el estado de madurez óptimo con la misma impaciencia con la que seguimos esperando a que el gobierno comience en septiembre la subcomisión para regular el cannabis medicinal. Y es que agosto, pese a las vacaciones, se nos empieza a hacer demasiado largo. Otra cosa que volverá en septiembre es el consultorio medicinal de Verde Medicina y Smoking Map. Para que nos hable de las novedades que preparan para la vuelta, tenemos hoy como invitado a Uri, de Smoking Map. Ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada.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 Smoking Map es una red de servicios médicos entre doctores y asociaciones de cannabis para atender a personas ya sean miembros previamente o no. Pueden ser personas que no hayan probado nunca cannabis y necesiten acceder a una asociación pues, para paliar algunas de sus herencias o también miembros de asociaciones que ya sean miembros previamente y quieran eh, hacer un uso medicinal dentro de la asociación. Dentro de los servicios médicos de Smoking Map, tenemos tres servicios principalmente. Uno son los usos médicos, que son aquellos usos en los que eh, son principalmente pues, para personas que tienen una patología reconocida por la lista de la IACM, de las patologías que el cannabis puede tratar aunque está en constante investigación y ampliación esta lista. El segundo servicio médico es la reducción de daños y deshabituación. Este servicio, principalmente, es para miembros lúdicos de la asociación de larga duración. Dentro de los usos médicos de cannabis, esto es lo que desarrollamos ya en el 2017, un programa de cannabis medicinal, basado en las soluciones del autocultivo. La filosofía del programa de cannabis medicinal y la forma de trabajo es utilizar la planta de cannabis como un medicamento. Puede paliar y servir como tratamiento a múltiples patologías para personas enfermas crónicas y también como uso terapéutico a personas que no están enfermas pero que les mejora ciertos eh, problemas de salud, como eh, por ejemplo pues, puede ser en las mujeres, en los casos de los periodos de menstruación, o los deportistas, pues, después de hacer ejercicio con las abuquetas, algunos estados de ansiedad, estrés o insomnio, que no son patologías crónicas, pero muchas personas ven pues, beneficiadas por el uso terapéutico de cannabis. El programa de cannabis medicinal, después de la visita y obtener el certificado de médico, los pacientes obtienen una receta o un preparado. Estos preparados pueden elaborar los pacientes mismos en casa o si no, la han ayudado por la asociación de cannabis, tanto para estos pacientes como también para los miembros medicinales de la asociación. Lleváis un tiempo realizando un consultorio online gratuito a través de Verde Medicina. ¿Con qué objetivo? Este consultorio está apoyado por algunas de las asociaciones del programa de cannabis medicinal. Es gratuito y cada 15 días en el canal de medicina, Todas las personas pueden realizar en directo y también en Google Meet, preguntas a la doctora Sara Chinelo, que es la directora del programa de cannabis medicinal, en que en ocasiones también participan otros doctores que colaboran con el programa, como son Tommaso Bruscolini y Juan Esper. Las personas que asisten al consultorio online pueden hacer consultas, por ejemplo, pacientes que no han probado nunca antes el cannabis y quieren saber si para su condición o patología pueda servirles. También pueden utilizarlo pacientes que estén en tratamiento actualmente y quieran utilizarlo pues como seguimiento para ir viendo como base su evolución. También pueden utilizarlo miembros de asociaciones sobre los usos médicos o también para la reducción de daños y deshabitación O responsables de asociaciones o cualquier persona que quiera saber más sobre el funcionamiento del programa. Oye, además de este consultorio o de consultas privadas, ¿qué otros servicios realizáis? Además de las visitas, también realizamos proyectos como por ejemplo la formación para asociaciones o profesionales de la salud, así como también autocultivadores. Hacemos también asesoría a marcas o empresas que quieren lanzar sus productos y necesitan literaturas científicas o materiales para realizar todo ello un uso medicinal con la planta de cannabis. Actualmente, este mes de agosto, estamos organizando un par de cursos de verano. Uno es sobre cannabis medicinal avanzado es una nueva edición de un curso que ya realizamos hace unos meses, y el segundo curso es nuevo, es de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de cannabis. Y este segundo curso está pensado específicamente y diseñado para el staff de las asociaciones de canales. Debido a la necesidad para realizar un uso medicinal con la planta del cannabis con los pacientes medicinales y terapéuticos, así como ofrecer una máxima calidad en los productos y flores de cannabis, hemos empezado una colaboración con la Fundación Efectos Éticos que justo a partir del mes de septiembre, a mediados de mes, ofreceremos un servicio de análisis de laboratorio. Habrá análisis de laboratorio de cannabinoides, de perpelos, de planicidas, de metales pesados, solventes residuales. Y los uh -huh. microbiológicos. Y Uri, ¿cómo ves el estado de las asociaciones y la situación con la inminente subcomisión medicinal que se abre en septiembre? Pues parece que la regulación ha llegado, ¿no? Tantos años pidiendo regulación, parece que por fin pues, las instituciones han tomado medidas y se han puesto a aplicar el actual código penal. Porque al uh -huh. fin y al cabo, tenemos que entender que Cualquier actividad se debe cedir a, a la legalidad, y hasta ahora en muchas asociaciones se han extralimitado mucho, aunque en parte ayudadas por los abogados, con tribunales legales, pero en, en la forma muchas, lo que se practicaba es la compra y venta. Y el Tribunal Supremo en 2015 dejó muy claro que ha de ser un, una asociación o club social el privado basado en consumo compartido, y ahora pues. Muchas de estas situaciones van a tener que irse transformando basadas en esta doctrina de la jurisprudencia, ¿no? Es por lo que nosotros en el 2017 ya decidimos crear el programa de canalismo medicinal, porque el artículo 368 del Código Penal tipifica el tráfico de drogas como un delito de peligro abstracto y sanciona toda acción encaminada a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal. Pero claro, cuando hay una recomendación médica o una prescripción médica que es positiva para la salud, entonces ya estás expuesto al artículo 368. Es por lo que nosotros pensamos en una transformación o ofrecemos la vía medicinal y terapéutica para todas estas asociaciones o personas que quieran trabajar adaptándose a la actual ley porque para esto no hay que cambiarla, sino es trabajar de manera adaptándonos a ella. Y luego, desde una manera legal, podremos trabajar para cambiar y tener las futuras leyes y políticas de drogas que, que tenemos. Debido a esta situación de muy fuerte represión, nos hemos unido con la, Confa, con la Confederación de Asociaciones Canábicas en un grupo de trabajo para elaborar un informe para la subcomisión del Congreso de la Regulación del Cannabis, que aunque ya nos han dicho que va a ser cannabis farmacéutico, pero no vamos a desaprovechar esta oportunidad para reivindicar el uso de la planta del cannabis como una opción de tratamiento más para muchos pacientes. Que no se ven acogidos por esta futura regulación del cannabis de farmacia. Muchas gracias, Uri. Espero que tengáis mucha suerte y que por fin se cubran las necesidades de los usuarios terapéuticos. Y por supuesto, contando con la gran labor que realizan las asociaciones. Bueno, quiero dar muchos ánimos que, aunque parezcan que vengan mal dadas, creo que es una oportunidad para cambiar, transformarnos y mejorar todo lo que hemos sabido hacer durante estos años. Y nosotros y nuestro equipo nos ofrecemos a, a trabajar con vosotros y a hacer que este cambio sea posible y bueno para todos.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 Hoy seguiremos con las recomendaciones de Energy Control para las personas usuarias y su decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus. El consumo de cannabis puede producir una bajada de tensión, lo que llamamos coloquialmente un blancazo, un amarillo o una pálida. La bajada de tensión asociada al uso de cannabis genera síntomas como mareo, náuseas, sudores fríos, taquicardias y malestar en general. En caso de que ocurra, busca un espacio tranquilo y fresco donde la persona esté cómoda. Túmbala en el suelo con las piernas hacia arriba para facilitar el flujo de sangre en la parte superior del torso. Pon la cabeza de lado si vomita. Si el cuadro de hipotensión no mejora, solicita asistencia médica. Además de bajada de tensión, pueden aparecer otros efectos no deseados. Un consumo habitual genera tolerancia, lo que implica una pérdida de placer al necesitar consumir más cantidad para obtener los mismos efectos. El incremento en el consumo aumenta también el conjunto de riesgos asociados. Recuerda que, como cualquier otra sustancia, espaciar y planificar los consumos facilita llegar a un equilibrio entre el placer y el riesgo. Tómatelo con calma para evitar la tolerancia El consumo de cannabis también puede generar estados psicológicos difíciles de gestionar como la ansiedad o la paranoia. Estos estados, muy relacionados con la dosis y con tu propia constitución psicobiológica, pueden dificultar la forma en la que se afronta la situación de pandemia que estamos viviendo, afectando a tu estado psicológico. El cannabis puede ayudar a que te vadas pero también puede afectar de forma negativa a cómo te relacionas con el mundo. Observa en todo momento de qué forma te está afectando el cannabis y trata de adaptar tu consumo en consecuencia. Si quieres ampliar esta información, puedes encontrar más recomendaciones y materiales sobre cannabis o de otras sustancias en la página web de Energy Control.